¿Qué tal amigos de día Nos encontramos acá desde la, desde la parroquia San Camilo, lugar donde hoy se ha registrado pues, una novedad. Los moradores se han levantado asustados y preocupados también al percibir malos olores que salían desde el interior de un transporte que se encuentra ubicado en esta zona. Según los moradores, al ir a comprar el pan hasta una de las tiendas, tuvieron que pasar por este punto y pues el fuerte olor que emanaba del interior de este transporte no los dejaba avanzar, por lo cual les provocaba hasta náusea. Ante este hecho llamaron a las autoridades, como es la comisaría pública, para que venga a verificar lo que ha pasado, y posteriormente se contactaron con la misma Policía Nacional para que se verifique qué era lo que había dentro de este transporte, pues temían que sea alguna persona que estaba allí sin vida. Aquí nos encontramos con William Lara, él es parte del GAC municipal con quien vamos a conversar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este sector de la parroquia San Camilo? Bienvenido, señor Lara. ¿Cuál es la novedad que se registra acá? Sí, buenos días, ¿verdad? Eh, previa ayuda que por teléfono solicitaron a los moradores, a la compañera Olga Vaque, acudimos al local de acá de La Josefina eh, y pudimos constatar que hay un bus que no tiene ningún eh, nombre ya, de cooperativa ni nada, se encuentra abandonado hace posiblemente cuatro años, dicen ya, y de los cuales emana olores nauseabundos, y es importante tratar de retirar esto, porque puede perjudicar, porque dice que además meten a personas ahí, y para eso estamos aquí, para poder eh, ayudar aquí a la ciudadanía. O sea, ¿meten a personas para robarle o qué? Puede ser, meten a... a, a Digamos, puede ser posible todo, ¿no? pero hay que evitar esto y, y para eso estamos aquí. Es importante, estamos tratando de localizar al dueño que se llama un señor, que se llama apellido Cuto, Osvaldo Cuto, y que él casi no se lo ubica aquí, vive a la vuelta el hermano, parece, que llega a las 8 de la noche, pero vamos a tratar hoy día a ver si que lo ubicamos para poder retirar esto, porque es importante, ya que si no se retira de carro, puede haber cosas mayores que lamentar. ¿Se ha verificado ya qué es exactamente lo que hay dentro del transporte? Sí, hay un perro muerto. Ya, lo, ¿Lo verificaron? ¿Vino tal vez la policía o alguna persona eh, subió y lo verificó? Nosotros mismos estuvimos ya, los primeros que estuvimos aquí, y también la policía estuvo, ya revisamos, y es verdad, está ahí gusano y todo. Es totalmente insoportable el mal olor que sale de allí. Ya, El señor Cuto ya fue notificado el, el 6 de junio de este año, creo que es la segunda vez, pero el señor Cuto no hace caso. Y entonces estamos para, hoy día, a ver si que lo ubicamos y poder sacar eso, pero que tampoco no se puede retirar así nomás porque ese carro tendría que ser llevado a un patio y ellos tendrían que correr con los gatos y primeramente ver quién es el dueño, que es importante. A propósito de este vehículo que lleva cuatro años estacionado aquí en la vía pública, sí. ocupando un espacio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el, el departamento en el que usted trabaja? para evitar que los vehículos sean estacionados en la vía pública tanto tiempo. Ya verá, por eso le decía al señor Cuto, que yo no lo conozco, ya ha sido notificado por, por la oficina donde yo trabajo, que es la comisaría municipal segunda, que dirige el abogado en el Mora. Eh, nosotros estamos para servir a la ciudadanía. Ya. Si ahorita el señor Cuto yo lo veo, yo lo tengo que notificar. Pero si ya vamos a ver qué dispone el abogado, porque es la persona que es mi jefe, y él, él se habrá... Eh, dirigirnos para poder actuar y actuar como debe de ser. ¿Cuáles serían las sanciones que esta persona recibiría por este incidente? Ya eso tendría que preguntarle al, al abogado, porque él, él, nosotros notificamos, informamos y nuestro trabajo llega hasta allí. Ya la sanción sería conversar con nuestro jefe. Sí, exactamente. Ok, gracias al señor Lara de la comisaría, al inspector eh, William Lara de la comisaría municipal, pues ha manifestado que al propietario de este vehículo que vemos en las tomas, se le ha notificado ya, ya... Se les ha notificado, pues informa sobre este suceso. Sin embargo, él no ha hecho caso a poder retirar este vehículo de la vía. Buenos días, amigo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿cómo está? Estamos en vivo para el día.com. Ustedes también han sido alertados de este suceso y han venido acá. ¿Cuál es el trabajo que están realizando? Ya, se está coordinando en la actualidad por la... Alerte los moradores que este vehículo tiene ya algunos meses. No es el momento que tiene este vehículo. Ya se está coordinando con una grúa extrapesada, con el club, de la... con la cooperativa de la Unión, para ver si nos ayuda para poder movilizar este vehículo, porque como usted sabe, es un vehículo extrapesado. Y si nos dan esa colaboración, vamos a movilizar ese vehículo por medio del municipio, que también se encuentra el inspector del municipio, para ver si se puede trasladar ese vehículo hacia los patios del municipio. ¿Cuál sería la sanción correspondiente al propietario de este carro? Depende, porque parece que el propietario de aquí el propietario de aquí no, no, no vive, vivía desde aquí, entonces está abandonado. Hay que averiguar el propietario si que legalmente está legal ese vehículo para poder proceder con el vehículo. Entonces eh, hay que eh, primero verificar el propietario actual del vehículo, porque parece que ese carro no es el señor que lo dejó ahí. Eso es lo que le indica a la, a la señora, la, la dueña de la vivienda, así Gracias, esa ha sido la versión del sargento primero Barreno de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Aquí el inspector de comisaría pide que, a ver, ¿cuál sería el pedido que usted dejaría? O sea, o sea digamos, primeramente, dialogar con el dueño, porque no sabemos quién es. Lo, los moradores sí lo conocen, pero él dice que no llega, llega a las 11 de la noche aquí, ya. No es el propietario él, que el, el señor que lo dejó el carro no es el dueño, dice es que él lo ha dejado nomás nada más, que no se hace responsable del vehículo. Ese es el... Yo, yo el Cuto y, y Osvaldo Cuto es el dueño, pero el señor Joel Cuto vive ahí a la vuelta, la señora de la tienda me indicaba, mire, nosotros le hemos notificado el 6 de junio, ¿ver? pero el señor ha tirado esto a la basura, ellos me lo han recogido, como que no le importa, ya pero él está perjudicando a la ciudadanía, mire aquí está, que no es mentira, firma la secretaria, de la comisaría municipal, ¿ya? entonces sería importante que verlo al señor, pero no podemos verlo, porque... ha dejado ese carro ahí ahí no podemos llegar más nosotros. O sea, antes, si ellos tuvieran la grúa, bueno, bueno, porque a la final ya me dijo el abogado, el comisario ahorita, que después hay que retirarlo nomás. Pero tampoco hay que retirar por retirar. Claro, no es que, okay. Bueno, ah. en este momento están haciendo la limpieza aquí. Sí, viene ingenio, ingenio también ayudar, porque van a retirar el perro que está dentro, para que ya no apeste. Y, y el, el siguiente trabajo sería ya retirar el carro. Retirar el sí. Ok, gracias, señor inspector. Gracias, señor de la CTE. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar desde acá del sector Josefina, en San Camilo, lugar donde ya en estos momentos el personal, de, lugar donde ya el personal de Ingenio está haciendo el retiro de lo que se encontraba dentro de este vehículo de transporte que permanece ya, según una parte, por varios años. Otra parte ha mencionado que son varios meses, los que se encuentra aquí abandonados, sin embargo eso entraría en investigaciones por parte de las autoridades. Ahí hemos visto cómo el personal de Ingenio ya ha retirado, ha retirado ya en este momento, lo que informan ha sido un perro muerto que ha sido dejado dentro de este bus y que generó malos olores la mañana de hoy, que hizo que los habitantes de este sector pues pensaran ante la ola de violencia que vive el Candón Quevedo, que se trataba de algún ser humano que estaba dentro de este carro asesinado ya que mencionan que anteriormente veían a las personas entrar a este carro y salir. Sin embargo, la Policía Nacional ha estado en este punto, ha verificado que se trataba de un perro muerto, el que ya estaba en avanzado estado de descomposición, como ustedes han escuchado, por parte del comisario también de la vía pública. Bueno amigos, esa es la información que les podemos llevar, hacer el llamado al propietario de este vehículo, como también lo han dicho las autoridades, de que aparezca para poder dialogar y transportar este carro hasta otro punto, ya que también sería eh, parte de la inseguridad acá en esta zona, según los moradores. Gracias a todos los que permanecieron conectados. No olviden seguirnos a través de las redes sociales y también revisar nuestra información a través de www.aldia.com.es. Gracias por la compañía.